En definitiva, hoy estamos aquí para presentar al nuevo entrenador del San Pablo Burgos, a Joan Peñarroya. Como sabéis, ya lo hemos dicho muchas veces, la universidad, esta universidad, la Universidad Isabel I, es la universidad del deporte, de los deportistas, y por ello nosotros apoyamos, respaldamos el proyecto de, de competición, el proyecto deportivo que tiene el club San Pablo Burgos y el cual ha tenido un excelente crecimiento y unos excelentes resultados la pasada temporada intentar el, el dar un cambio en, en, en el banquillo, un cambio pues eh, con una persona que es Joan Peñarroya que, que bueno pues que tiene una dilatada experiencia pese a su juventud también que ha entrenado a equipos pues, en competición europea que bueno viene de hacer un año magnífico de ser el, el entrenador revelación de la, de la Liga Endesa y bueno para nosotros es un orgullo que, que hoy esté aquí, que le podamos presentar y sobre todo, pues eh, que podamos eh, dar esta temporada ese paso que, que, tanto, que tanto queremos, ¿no? desde la directiva y desde el club, el poder afrontar una competición más, el poder estar no solo en la competición de la liga andesa sino somos conscientes de que tenemos que jugar una previa para, para poder jugar en, en Europa. Hoy empieza un nuevo ciclo ¿no? en la corta historia de San Pablo Burgos, que, que como bien ha dicho Félix, ahora lo que tenemos que intentar es eh, facilitar... Eh, lo que más podamos y, que, y hacerle sentir lo más a gusto posible a Joan Peña Arroya que va a ser nuestro nuevo entrenador y, y a partir de ahí yo creo que que todo lo bueno que pueda hacer Joan será el éxito del club y para eso vamos a estar más unidos que, que nunca y, y, y vamos a intentar que, que primero pasando la previa y luego teniendo una buena temporada La palabra reto, no yo creo que se abre eh, un reto nuevo hablando en, en mi persona para mí con, con mi llegada aquí a San Pablo de Burgos. ¿no? Eh, yo creo mucho en los procesos, creo mucho en los proyectos, creo mucho en dar pasos eh, sólidos, aunque estos sean lentos, y yo creo que San Pablo de Burgos... Eh, lleva una trayectoria en la cual pues eh, va dando esos pasos sólidos, cada año haciendo lo mejor. Mm, viene de cuatro temporadas, dos en lépidos dos en ACB, haciendo las cosas cada año mejor. Y, y lo más importante, creyendo y al menos yo visualizo que es un club eh, con la enorme masa social eh, que tiene, que creo que, que puede ir a más, ¿no?